Walter Sweaty, you think you had trouble at times today throwing strikes. Notamos verdad que en esta salida de hoy tuviste se te hizo difícil ser consistente con la zona ejecutando pitcho de trail. ¿qué tú crees que tal vez falló hoy el día de hoy no te permitió ejecutar ser consistente ejecutando muchos strikes? No, no, solamente no no estaba de trail Yeah, I mean, nothing in particular, you know, it's just there you um, have you been executing uh, consistent strikes, you know, and been something has happened to me this season. It seems like it's happened in waves this season. Just how frustrating has it been to not be able to find the consistency? Entendiendo verdad que tú has pasado por eso, has batallado con eso esta temporada. Es frustrante eso, entendiendo que tú quieras hacer tu trabajo, pero no puedes conseguir esa consistencia ejecutando strikes. Sí, claro, claro que te, te frustras un poco, pero nada, en es parte del juego he tratado, he, he luchado con eso, pero nada Yeah, it's frustrating, you know, and, and sometimes it can be part of the game, you know, um, you just gotta keep battling, you know You think there's enough time to get right? You'll be able to do enough? Entiende que no queda mucho tiempo ya de la temporada regular. Entiende que estos juegos tal vez te pueden dar una oportunidad de tal vez hacerse ajuste que te permiten estar listo para la postemporada Yeah, that's what I'm trying to do right now. Yeah. enough to make the postseason roster There's been some reporting that you know, your spot may be a toss que eh, el bullpen está bien eh, eh, tiene mucho mucho bueno eh, lanzador en el bullpen entiende que eh, ha hecho tal vez lo suficiente para que sea parte de ese equipo que se para esa postemporada que que se que se viene Well, no sé yo no, sé, no tomo esa yeah you know uh, I don't take those those decisions you know so